Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos en un nuevo video, que esta vez ya la última esperanza, la última esta semana. Si no sale esta semana, hasta el 26 de diciembre después de Navidad. Entonces, Suomi, estas imágenes las saqué obviamente de un video de Suomi, pero bueno, vamos a ver algo, ¿vale? Suomi le pregunta que ¿cuál es tu predicción para la 2.1? Y le dice, espero que esto esta vez sea sin bromas. Y Rob total que le respondió a Suomi va y dice. Before 23, bueno, antes del 23. O sea que Robot está trabajando a tope para sacar la 2.1 antes del 23. Que sería. Que la. O sea, que la mandara que la mandara a revisión el 20 de diciembre. Porque es que si no, si la manda el 21 no, no alcanza. O pues. Puede alcanzar. Si, si es un juego. Reconocido, bastante reconocido, pues él puede alcanzar Porque Apple los juegos reconocidos Como que los, los revisa más Como en dos días o algo así, en un día o, Yo no sé, pero los, yo creo que los juegos Populares los debe revisar En menos tiempo, ¿no? Porque, como saben, ellos se van el 23 Y nadie, todos se van a chingar a su madre a Por allá, a barcos y putas, ¿vale? vale entonces eh, tiene que mandarla antes del 23 y Apple regresa al 26, ¿vale chicos? Así que la última esperanza a hoy, desde hoy hasta el jueves es la última esperanza, chicos. Es la última esperanza y bueno, tenemos otra imagen por acá. Acá bueno, un niño que se llama Nicky le pregunta que si cree que la 2.1 y la nueva versión gratis las tendrá antes del 23. Y Rob le responde? Ya, algo que le responde Rotop yeah. ya. Y le responde, pero tenemos problemas si Apple rechaza la actualización O sea que Apple, si tiene algún bug, esta cosa, si tiene cualquier cosa Pues entonces Apple tan solo, pum, toma, no te la voy a actualizar Y todos se van a chingar, ¿vale? Eso es lo que puede pasar, eh, ya que si tiene muchos bugs Por eso es que Roto está tratando de, como re... ¿Cómo ¿Cómo decirlo? Como arreglar los bulls, los bulls, ojo, los bugs. Porque eh, si no se la regresaría, ¿vale, chicos? Y eso sí sería muy, muy, pero muy feo. Y él le responde otra vez. Y me dice, no tendré tiempo de presentarme si falla. O sea que si falla, fallamos. Y toca esperar hasta enero. O bueno, hasta que Apple regrese, ¿vale, chicos? Y la última imagen es. Que está construyendo 10 niveles eh, para la versión gratis. Y que cada nivel dura 30 segundos. Y son sencillos, que los niveles los hizo en menos de 3 días, ¿vale? Y eso es básicamente toda la información que tengo el día de hoy. Esta es la última esperanza, chicos. Esta última semana es la esperanza. Podría salir, chicos, y petarlo a tope. 4 videos diarios. Podría salir, chicos, todos tenemos esperanza. Todos pongámonos la mano en el corazón que sale esta semana, chicos. Así que, pues bueno, nos vemos en un próximo video, chicos. Adiós.